A las y los muertos que nunca mueren, eh, hacer memoria, les agradecemos por estar acá. Vamos a tener música, agradecemos a las y los músicos por estar aquí, vamos a tener compartición de comida y vamos a estar aquí un rato eh, haciendo memoria y recordando pues a las trabajadoras y la gente que murió aquí en Chimalpopoca eh, y no solo a ellas y ellos, y les pedimos por favor un minuto de silencio Nosotras formamos parte del colectivo Brigadas Autónomas que fue un colectivo que surgió a partir del sismo de manera espontánea varios eh, miembros de otros colectivos a su vez, decidimos organizarnos y pues hicimos labores de distinto tipo ¿no? fuimos centro de acopio eh, fuimos también un centro de documentación donde verificábamos la información que, que llegaba a partir del sismo y pues también fuimos brigada de llevar cosas de un lugar a otro ¿no? a partir de eso ya después de que se había como resuelto entre comillas, lo emergente, pues decidimos que una de las preguntas claves, bueno, ¿qué sigue? No? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y pues fue justo la decisión de hacer el trabajo aquí en el barrio y hacer memoria en este espacio que además queda cerca de los lugares donde nos reuníamos. Ha habido como diferentes respuestas, eh, por parte del barrio ha sido... Muy buenas las respuestas se han sumado, poco a poco llega más gente a los eventos. Eh, por parte de las autoridades, pues no ha sido muy bien recibido Nos han dicho que no podemos ocupar el espacio, que no podemos pintar, aunque sea con gis, que, en fin, siempre están como encima. ¿Jueves pasado? Sí, ¿Jueves un, un pasado? compañero intentó pintar en una de las bardas y... Pues llegaron varios policías a detenerlo. <risa> y bueno, finalmente no se lo llevaron, pues, pero. Pero fue exagerado el número de elementos Ajá, para una reacción. persona que además, eh, pues ni siquiera nos decían bien cuál era lo que había hecho, qué delito había hecho y aparte pues ya después de dialogar nos dicen, o sea, es que eh, es llevarlo al juez cívico. Bueno, está bien, pero entonces, ¿por qué la cantidad y el número de policías para una sola persona? Hemos eh, proyectado un par de, de películas, de documentales. El primero sobre las trabajadoras eh, textiles, de las, las costureras que murieron en el sismo del 85. Luego otro general también sobre un documental sobre eh, el sismo del 85, y este hemos hecho brigadas culturales también, eh. el día sábado pasado hicimos una brigada cultural donde se hicieron talleres con la comunidad de los alrededores y pues también era como a través del arte recuperar memoria y hacer memoria de de lo que aconteció y también como concientizarnos entre todos ¿no? acerca de, de cómo los espacios se han estado utilizando, o se pueden utilizar en el futuro. ¿no? Traje aquí a la esquina de Bolívar y Chimalpopoca una intervención colectiva eh, con unas calaveras que yo misma recupere la fábrica textil, de la maquila textil que albergaba este edificio que se cayó el 19 de septiembre. Esto, la intención de esta intervención es que así como en el momento del sismo todos los brigadistas vinieron de manera voluntaria a ayudar a remover escombros, eh, todos los que tengan el interés sean partícipes y quieran hacer un homenaje a las personas que murieron en esta fábrica. Eh, las calaveras eh, que está, se hicieron en esta maquila están pegadas en un soporte de tul, eh, costuradas con, con hilo omega. El hilo omega es un hilo mexicano, de algodón mexicano, y que se distribuye por todo el país eh, de una manera... Eh, justa para todas las personas que lo consumen, ¿no? Así que uh, en medio de las calaveritas había un masking que marcaba una en específico que estaba mal hecha y decía calavera chueca. Así que ese, es el, eh, esa, ese masking es lo que nombra el, el pantley Textil que estamos haciendo el día de hoy. Mm, toda mi actividad... Eh, se da en torno a lo textil eh, por lo general es a la, al, la investigación de la indumentaria tradicional pero la indumentaria tradicional no es una cuestión de museo es una cuestión que se vive todos los días y situaciones como las de esta maquila me interesan porque implica una elaboración textil hecha de manera ilegal chueca eh, eh, oculta ¿no? no es la primera vez ya en el 85 como muchísimas personas saben en el terremoto eh, dejó al descubierto fábricas textiles eh, maquilas textiles donde cientos de costureras trabajaban rayando en la esclavitud y eso uh, suena a algo muy efímero ¿no? la, eh, lo que costuraban la ropa que hacían pero la ropa que se hace, la ropa que se usa tanto en las comunidades como en las ciudades, marca una, un, como una postura política y una postura económica. ¿no? Estas maquilas pueden trabajar como trabajan, no solo porque las instituciones gubernamentales se los permiten eh, a base de mordidas, sino nosotros como consumidores financiamos estas mordidas. ¿no? La ropa que nosotros usamos de dónde salió, cómo se hizo, quién la hizo, cómo se elaboró, ¿no? Entonces, sí está muy bien exigir al, al, a la institución eh, respuesta justicia, pero nosotros como consumidores eh, debemos hacer esa justicia. Y creo que eso se puede hacer asegurándonos eh, y, em, o investigando de dónde viene el producto que estoy consumiendo, en este caso, el, produ el producto textil. Sí, la idea es que eh, la gente de la colonia, se, del barrio, se, se apropie del lugar. ¿no? Lo, o sea, que, que al mismo tiempo que, que recuerde lo que sucedió y a las mujeres que aquí murieron... Eh, resignifique el espacio y se lo apropie de, de otra forma, ¿no? de, digamos que decida este, el uso que de ahora en adelante va a tener. Otra de las ideas tiene que ver con que justo la gente del barrio, todos eh, pues nos organicemos, ¿no? la autoorganización como lo vimos a partir del 19, pues ha sido el símbolo de, de todo lo que aconteció no solo en el país, sino en otras partes de la república y entonces pues también ver que a partir de la autoorganización se pueden hacer muchas otras cosas. Eh, bueno, nada más invitarlos, el 19 de, de este mes, de noviembre, vamos a tener otra jornada cultural, va a haber talleres, va a haber teatro, música y comida para compartir y entonces pues todos están cordialmente invitados.